Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos al podcast de Canal 49. Un lunes más, pero no un lunes cualquiera, señores. Ah, tenemos una notición y la verdad es que este... Ah, ¿qué les digo? Eh, la semana pasada, eh, el señor Fred Warner, o el fin de semana, Fred Warner mandó saludos, ¿no? Ahí a la afición de México y dijo, nos vemos pronto, ¿no? Entonces eso así como que dijo, o dijimos todos, a ah, caray... Como que nos vemos pronto, más tarde, ¿no? El día de... El, el, el, el señor John Sutcliffe confirmó que la NFL viene a México 21 de noviembre, señores. Monday Night Football, o como dice el... Monday Night Football. John Sutcliffe dice que Monday Night Football viene. 21 de noviembre la NFL va a estar en México en la cancha del Estadio Azteca. Y... Falta que se confirme, pero dijo él ya casi como que es seguro. Yo creo que es un 99.9% seguro ya. Que son los 49ers contra los Cardenales. Señores, vamos a tener a los 49 de San Francisco en México este año. 21 de noviembre. Apúntenlo, apártenlo, guárdenlo. ¿Cuándo va a empezar la venta de boletos? No lo sé. Pero hay que estar todos al pendiente porque se va a poner buenísimo esto, señores. No toda vez que dice Southcliffe, sí, ese día juega México. Eh, que diga ese día juegan los 42 y al siguiente eh, día o en la madrugada supongo que va a ser debuta la selección mexicana contra Qatar, eh, que diga en Qatar contra Polonia en el mundial, que pues eso se puede prestar señores para que hagamos una fiestota, no sé, ¡Ja! no sé ya que empiece todo esto, ya que se confirme, ya que se den bien todo, to toda la logística y cómo va a estar todo este asunto. Pues ya veremos qué hacemos, señores, porque definitivamente Canal 49 tiene que hacer una reunión y una fiestota con todos, con toda la banda Niner. Este, porque estas cosas pues, se dan una vez cada 10.000 años, ¿no? Entonces, este... ¡Ajá! ¡ah! Estoy lleno de emoción, estoy feliz, estoy contento. Por ahí alguien me decía la semana pasada que, que, que, que, que, que, que hable con más emoción. este, Pues no había razones como pasar emocionado, pero ahorita sí. ¡Ah! Vienen los 49 y no sé si van a venir... Eh, con Garopolo sin Garopolo no me interesa, van a venir los 49 de San Francisco señores y eso me hace muy pero muy feliz y supongo que a todos ustedes también, la noticia está ya confirmada o, o, o semi confirmada pero ya es un hecho señores, los 49 de San Francisco pisarán eh, tierras mexicanas 21 de noviembre. ¿Y quién sabe qué va a pasar? ¿Y ¿Quién sabe qué va a haber? Se viene un año muy, muy, muy movido para los 49 en México. También, no hay que decirlo, habrá mucho acercamiento de, de la franquicia con la afición mexicana. Y esperemos estar eh, por ahí también dándoles más información y, y, y formando parte de toda esta estrategia. Ojalá eh, que, que, que, que se pueda hacer aquí en México con los 49 de San Francisco. Pero bueno, señores, este... Esa era la noticia que les quería dar, eh, podría yo terminar ya en este momento el podcast, no me interesa nada más, van a venir los 49, los vamos a volver a ver, desde aquel 2005, han pasado ya que eh, 17 años, 17 años desde que vinieron, ¿no? Eh, híjole, ¡Ja! yo sé que muchos tienen la fortuna y tienen la, la facilidad de, de, de verlos allá en Estados Unidos y que los han ido a ver a juegos, muchos viven allá, los ven este pero pues uno que que es pobre, ¿no? Uno, uno que la patria es pobre, pues es, es, es la segunda vez que podré tener la oportunidad de verlos ¡Ja! y estoy más que emocionado y más que feliz, damas y caballeros, pero bueno eh, ya saben que... Eh, ya se me pasó, pero los saludo en iVox, en Spotify, a los que me están escuchando y aquí en YouTube obviamente ya nos saludamos aquí los que nos están viendo, redes sociales, Canal 49 oficial, Facebook, Twitter, Instagram y Twitch, Canal 49, que no he podido estar. Y esta semana una vez les aviso que no voy a estar otra vez, voy a tener una semana muy, pero muy movida. No se me viene una semana cargada de, mucha, de muchas actividades, bendito sea Dios. Pero o sea, aquí estamos en el podcast y el jueves sin falta Canal 49. Seguimos analizando a todos estos prospectos que van a llegar del draft, no ya analizamos, ya, ya, ya hace 15 días vimos qué era lo de que es el draft, más o menos ahí una, una pequeña reseña, una mini guía de qué es el draft, la semana pasada ya vimos esquineros, prospectos, tal vez ninguno de esos pueda llegar a la bahía, a menos que San Francisco haga un trade up, pero es de lo mejor que viene y es como dar una referencia de lo que viene, porque viene mucho talento en, el, en los backs defensivos, vamos a ver para qué le alcanza San Francisco, si es que buscan algo nuevo, eh, Perdón, si, si en sus primeras rondas, que es la segunda, creo que hay una segunda. Si buscan ir por un back defensivo o ya veremos qué, qué otra cosa toman, ¿no? Pero bueno, ahí son las opciones y esta semana vamos a ver más, todavía más opciones de lo que puede venir con los 49 de San Francisco en el draft. Que ya saben que es a finales de abril. 28, eh, 29 y 30 de abril me parece, ¿no? Si ya les he dado las fechas, ahorita ando bien volado con esta noticia. Pero bueno... Y pues ya saben, miembros dorados, ahí está el botoncito de unirse para que se vuelvan miembros dorados de Canal 49, puedan tener acceso a todos eh, los emoticonos, los stickers que pueden utilizar en los chats, en los superchats cuando hago en vivos. Les recuerdo que en el draft voy a hacer algún en vivo, aunque no tengamos primera ronda, ahí estaremos para platicar de qué se va a tratar y quién sabe si San Francisco vaya a hacer algún movimiento, alguna contratación durante el draft, etcétera, etcétera. Este, pero bueno, miembros dorados eh, El Chino RPG, ya te mandé, amigo Tus regalos, ya saben que el mes pasado el Chino RPG Fue el que se ganó eh, los chocolates de, de los Niners y una placa, ¿no? Me parece que fue lo que te ganaron. Ah, no, el póster este de la invasión Niner Entonces, este pues ya, ya te tuvo que haber llegado Chino, nomás confirma Nomás confirma, por favor, que ya te llegó Y si así te llegó, mándame fotito ¿no? Para subirlo ahí a las redes Y que la banda vea que esto es eh, totalmente Transparente, claro y neto Porque... Ya se viene otro sorteo, señores. Y aquí les voy a enseñar ahora qué voy a regalar en este mes de abril. Viene el sorteo de abril para miembros eh, dorados de Canal 49. Ahí les va. Otra plaquita de fan número uno, ¿no? Como ya, como la que ya le entregué a Leo Murillo también. Leo, si ya te llegó también por ahí, avísame. No, por ahí también ya se la mandé al buen Roal. Ah, que quiero felicitar, por cierto, al buen eh, Roal Torres y a la Faithful Chihuahua, a los 49ers Faithful Chihuahua que cumplen 5 años, señores. Muchas felicidades a la Faithful Chihuahua que cumple cinco años, ya como, como club de fans oficial de los 49ers en México. También otro chapter oficial. Muchas felicidades, carnales. Go Niners, qué chido que que, que, que siga habiendo más, más y más clubs en, en, en este país y todos eh, seguimos unidos con el mismo objetivo que es apoyar a los 49. Un abrazote a toda la Faithful Chihuahua. Roal Carnal, de verdad, de corazón, muchas gracias por el apoyo y a toda la Faithful Chihuahua. Nuevamente un abrazote. Entonces a Roal ya le llegó esta plaquita de fan número uno. Voy a sortear este mes otra de estas. Y. Y. También se va este banderín de los Niners. Miren, esta chulada de banderín de los Niners para que lo cuelguen. En, en, en algún lugar, también, eh, esta, también es aportación del buen eh, eh, Germán del Club 49ers Oficial Chapters México. Este, este, esta bonita bandera que yo la iba a colgar aquí, no iba a ser parte de mi sonografía porque me gustó mucho, pero dije en él, se la voy a dar a, la, a, la, a los miembros dorados. Entonces, plaquita y banderín de los 49ers, ahí está, se va este mes, señores. Para algún miembro dorado de Canal 49. Ya les avisaré cuando haré el sorteo para que se lo lleven este, estos dos regalos para un miembro dorado de Canal 49. Pero bueno señores. Continuamos con las noticias, con el contenido, después de esta noticia que casi este, me hizo saltar de, de, de mi asiento y, y brinqué como, no sé, como si hubiéramos pasado al Super Bowl, la neta, yo sí me emocioné mucho, eh, que vienen los 49 a México, desde que vi lo de Fred Warner me emocioné mucho, luego ya cuando lo confirmó Sotcliffe, pues me emocioné más, ¿no señores? Pero bueno... Eh... Hasta ahí dejamos esto hasta que ya se confirme al 100%, yo espero que no tarde, supongo yo que va a ser por ahí del draft cuando ya realmente eh, se confirme o después del draft se confirme bien bien al 100% la noticia, pero váyanse a las redes del señor Sotcliffe. señor John Sotcliffe, le estoy haciendo aquí este, el paro, <risa> ruido hay como si lo necesitara, pero ahí está su video en, en Facebook, lo subió en donde habla de esto, señores, entonces tenemos que estar de fiesta los Niners porque vienen a México. Eh, temas, vamos a los temas ahora sí. Seguimos con lo de Jimmy Garoppolo, ¿no? Que pues de alguna forma va a seguir ahí pausado durante unos buenos meses en lo que se, se cura del, del hombro, pero ahí hubo un, una serie de declaraciones de John Lynch, de, de, de, de Kyle Shanahan, de, del mismo Jet York, ¿no? Eh, John Lynch decía que, que él pues no, no quisiera, nunca vi, no ha contemplado como que cambiara a Garoppolo, que él eh, pues, le gustaría tener en el equipo, que, que lo ve pues, con la plantilla durante la temporada. Luego Kyle Shanahan salió diciendo que, que pues la neta sí lo estaban buscando cambiar, ¿no? Porque pues de, de alguna manera ellos trajeron a Lance para, para que sea titular y que sabe que más temprano que tarde lo va a hacer. Pero pues con la operación pues ya fue muy complicado hacerlo, ¿no? Sin embargo, pues mientras eh, esto no se dé, pues lo va a tener en el equipo y que no se atreve todavía a decir si este... Si va a ser titular Lance o Garópolo. ante la situación que se presenta, no sabe todavía si, si a quién nombraría de titular, ¿no? Por el momento. Eh... <coughs> creo que se les salió un poquito de las manos toda esta situación de Jimmy Garopolo. Creo que no lo calculaban. Yo creo que cuando terminó la temporada todos estábamos como que ya muy conscientes de que Garopolo se iba, ¿no? Ya era así como va eh, y Garopolo. Y a cambio de eso, pues se han ido otros. <risa> han ido más y Garoppolo, pues no más, no, no, pues, creo que eso no lo calculábamos nadie alguno por ahí me dijo garopolo no se va a ir y la neta este pues tenían toda la razón señores por el momento me parece que garopolo no se va, en algún punto de la temporada yo supongo que se va a ir, a menos que, que lo metan de titular y empiece a jugar así como muy bien pero de otra forma yo creo que que garopolo en algún punto de la temporada se va a ir, ¿por qué? porque pues a lo mejor se puede todavía liberar varo eh, si se logra uh, un buen trade que digo una vez ya jugando su primer partido ya tiene la lana asegurada y ahí es un bronco no o sea tal vez lana no vamos a poder recuperar con garópolo mucha a menos que se le corte este que no creo que pase pero durante la temporada se podría generar algún buen trade toda vez que sabemos que durante la temporada hay equipos que están compitiendo y que a lo mejor el coreback no es el que les está fallando o se les lesiona algún coreback y, y durante la temporada pues necesitan un bomberazo y pues por ahí puede estar Garopolo, ¿no? Antes de la fecha límite de transferencias podría ser Garopolo canjeado a algún equipo por algunos buenos jugadores, algunas rondas del draft buenas, atractivas, etcétera, etcétera. Lo que sí creo es que Garópolo no termina la temporada en los Niners. Eso, eso creo que es lo que va a pasar, pero bueno, ya veremos. Porque Jet York por ahí dijo... Miren, lo de Jet York, ya, ya, ya Jed York habló, y a mí ya me empieza a dar miedo cuando este señor empieza a opinar. Pero dijo: Yo, así como que yo confío plenamente en Shanahan y en Lynch. Ahora sí que a mí ni me digan, yo ya les di toda la confianza a ellos, y ellos pues tienen que responder por lo que está pasando con el equipo o lo que vaya a pasar. ¿no? Por ahí hizo como un este tipo de analogía o comparación. no Se atrevió el señor Jerk York a, a como que medio hacer alusión a Montana y a Young, aquel proceso. Queriéndolo como comparar con Garópolo y Lance, lo cual me parece que está completamente lejos de la realidad. Tal vez en el contexto de, de, del veterano y el novato, ¿no? Pero, pues obviamente están a kilómetros y años luz ambos jugadores de, de, de Montana y Young, ¿no? Pero, pues como que quiso hacer ver que ese podría ser el proceso. ...y Yo no sé. Y Jord dijo: Yo no tengo bronca con seguirle pagando su varo a, a, a garopolo aunque esté de suplente, porque confío en lo que hagan Lynch y Shanahan. Y ahí está la onda. Que Lynch y Shanahan, pues no sé, no sé si realmente tenían esto calculado, si no lo calculaban, si ya se les salió de las manos. ¿Qué va a pasar realmente con Shanahan y Lynch eh, y Garopolo con toda esta situación esta novela? No lo sé, señores, va a estar complicado. Eh, lo que sí es que la lana pues ya no llegó y eso ya nos trabó muchos movimientos, miren. Eh, ah, otra noticia muy buena hablando de movimientos el use que se va a ejercer esta opción ¿no? que está medio rara pero es una opción de 5 años para, para use que es un contrato inicial de 3 se puede extender a 5 por 3 puntos y tantos millones va a ganar este año millones de dólares y, y puede tener opción a otro 1.1 creo este, lo cual me da muchísimo gusto porque vamos a tener a use check, o en el papel se puede tener acá el use hasta el 2025 y eso la neta es que es un parote para esta ofensiva miren se los he dicho muchísimas veces eh, por ahí algunos no me creían, otros decían que no era necesario Yuschek, que, que ya teníamos al suplente. No mucho, mu Mucha gente que, que no, veía, no, no no se ha dado cuenta realmente de la importancia de Kyle Yuschek en la ofensiva gambusina. Nuevamente les recuerdo ese programa que hice llamado El Factor X. Aquí arribita les voy a dejar el, el, el link nuevamente para si no lo han visto véanlo y ese lo hice hace dos años en donde hablo de la importancia de Kyle Juszczyk en esta ofensiva por qué Kyle Shanahan lo trajo, fue el primer jugador que trajo cuando llegó a San Francisco por qué no lo deja ir y por qué no lo quiere dejar ir porque sin Yush, señores esta ofensiva básicamente se puede desmoronar añádanle que no hay línea ofensiva y si no tenemos un bloqueador para los corredores este bloqueador para coreback, este otro receptor de vez en cuando el líder Kyle Juszczyk lo inteligente que es y, y me da muchísimo gusto esta sí es una noticia que me da mucho gusto el que lo podamos tener un par de añitos al menos más eso va, nos va a ser un paro si pueden ser otros tres qué chido pero un par de años más excelente para los Niners porque no ha llegado quien llene sus zapatos la neta por más que digan que, que Warner y que no sé quién como cae el Juszczyk no hay, no hay fullback tal vez el de los cuervos pero eh, yo creo que estamos perfectos con Juszczyk y eso le va a ayudar muchísimo a esta ofensiva este año que para mí insisto va a seguir para mí sigue siendo como de transición, lo que se logre hacer va a estar excelente, pero sí creo que va a estar muy limitado el equipo. Pero bueno, bienvenido Yucek nuevamente, bueno no bienvenido, pero qué chido que te quedas, qué chido que te estás más años, es de los que me va a dar muchísimo gusto ver el 21 de noviembre. Acá el Just Check en vivo, jaja, <risas> y a todo color. Necesito su autógrafo. Por ahí, si alguien le puede hacer llegar esto, díganle que necesito su autógrafo, por favor. <risas> este, miren, otro movimiento que se da es, es el de Arden Key. Este, pues especie de Edge, ¿no? Liniero defensivo, que estuvo ayudando muchísimo a los Niners esta temporada. Por ahí creo que se fue con ocho capturas. Me parece un poco lo que hizo eh, Kerry Hyder cuando, cuando estaba en San Francisco. Que ya, ya hablamos de que Kerry Hyder regresa. Fue como esta onda, ¿no? Se fue Kerry Hyder llegó Arden Key como a suplirlo. Y ahora se va Arden Key y llega Kerry Hyder nuevamente a suplirlo. Entonces supongo que ahí van a estar cubiertos. Aunque a mí sí me gustaba eh, Arden Key como jugaba, No me hubiera gustado que se fuera. Se va a los jaguares. Yo creo que ahí pues va a echarse, va a perder. Como se echó a perder Kerry Hyder en los vaqueros. Entonces Arden Key yo creo que funcionaba acá. Allá no creo que la vaya a armar mucho. Digo, tampoco le hizo que le vaya mal. Que ojalá le vaya chido. Pero este, me hubiera gustado que se quedara. Ni modo, se va también por estas ondas de los bar y de, de estar tratando de buscar eh, Cómo ahorrar Y aún así San Francisco Está metido en, en un noyote financiero En este momento Estamos de los peores equipos Con, con salary cap no Uno punto y cacho millones tenemos eh, A pesar de todo lo que se ha hecho No se logra hacer el, el dinero suficiente Lo de Garoppolo nos tiene bien atoradísimos Y pues ni modo no A ver, a ver qué, qué, qué se puede obtener Porque todavía falta hacer los contratos De Bosa y de Divo Samuel Como ya lo hemos platicado Pero estos movimientos se dieron eh, Ross Willy, este ala cerrada suplente ¿no? Que, que ha estado ahí de repente entrando a sustituir a, a George Kittle o a darle descanso a George Kittle se queda un año más me parece lo cual me parece bien, a mí me gusta Ross Willy no es ninguna maravilla pero creo que cumple, es cumplidor es un buen backup ahí para George Kittle pues entonces qué chido que se queda Ross Willy eh, un ala cerrada que ha, ha hecho buenos eh, eh, buenas actuaciones a medias ¿no? de repente muy flojo en los bloqueos, de repente ahí es donde le falla, pero cuando se lo utiliza como receptor, a veces ha tenido sus, sus, sus, sus momentos de brillantez. entonces Ross Willy se queda como suplente de George Kittle, y aparte se lleva bien con Kittle, eso también está chido eh, otro movimiento que a mí me genera un poquito de estrés <ríe> la neta, es el de Bobby Wagner, no el linebacker central estrella All Pro de los Seahawks, o ex de los Seahawks Firmó nada más y nada menos, como todos ustedes ya lo saben, con los carneros de Los Ángeles, lo cual a mí me saca otra vez ronchitas porque digo, ¿cómo carajos le hacen estos equipos para llevar bien sus finanzas? Y acá nomás no podemos. O sea, básicamente los carneros dicen, nosotros vamos a querer seguir siendo campeones y no nos importa un carajo. Se les fue Von bon Miller, no pasa nada, se traen a Bobby Wagner y miren... Para los que a lo mejor no, no, no, no, no se han dado cuenta, gran parte de por qué los Seahawks nos, nos han ganado o nos dominaron durante tantos años, eh, tuvo mucho que ver con Bobby Wagner. Miren este, este linebacker central, hijo de su madre, la neta es que a, a nadie le podíamos hacer nada. Ni, ni Alex Smith, ni, ni Colin Kaepernick, este, ni, ni Blaine Gaber, ni los que pasaron, ni, ni Garópolo... La, la verdad es que es que Bobby Wagner es un estelar que nos va, si ya no ya nos acaba dolores de cabeza con los carneros, no les quiero contar. Van, van a tener el mejor liniero que es Aaron Donald, al mejor linebackers que es Bobby Wagner, al mejor esquinero que es Jalen Ramsey. Los, los, los carneros pues están, van por todas, ¿no? La neta, otra vez. Si se va a Beckham o no se va, no les importa porque se trajeron Allen Robinson. Entonces, o sea, los carneros nuevamente van a buscarlo todo y tienen otra vez un trabucote. Y no les tiembla la mano, ¿no? Y no les importa si mañana van a deber hasta los calzones. Ellos quieren volver a ser campeones. Y la neta, no me queda más que reconocerle a los carneros que lo están haciendo muy bien. Eh, administrativa. Y, y, y administrativamente la dirección que están tomando, lo que quieren lograr, está bien cañón. Y acá, pues la neta es que... Pues seguimos atorados con Galopor, <risa> Básicamente. Pero bueno... Llega Bobby Wagner a los carneros y pues va a estar cañón, ¿no? La neta, si ya nos costaban trabajo. Yo sé que son nuestros chavos, digo, salvo esa final, esta última final de la nacional, eh, que, se, que se las cobraron todas, han sido nuestros chavos. Y yo no digo que no les podamos ganar, sí. Pero sí creo que siguen teniendo mucho más equipo que nosotros para poder pensar en, el, en la última meta, que es el Super Bowl. Entonces, pues, no, no nos vamos a deshacer de Wagner, de Wilson. Si nos deshicimos, no se fue a... Se fue lejos que no, que hasta Shanahan dijo que, que le quitaba un peso de encima y que le daba gusto. Yo creo que un, un, yo creo que un coach no tiene que decir estas cosas, ¿no? Yo creo que hubiera dicho, ah, que pues le vaya bien, pero si se queda, y es lo mismo, ¿no? Es igual, jugarle igual y competir igual, pero como si le quitaran un peso de encima a Shanahan, el que se fuera a Wilson, creo que esa declaración estuvo muy mal, no la pensó bien, pero bueno, ese es Kyle Shanahan. Um, entonces pues va a estar bien dura la, la división, la neta, este, híjole, tal vez los hawks ya van a ser ahora sí los, los, los, los pateados de la división, ¿no? Están entrando ya claramente en un proceso de reconstrucción, entonces los hijos este año no pintan para nada, sin, sin Bobby Wagner y sin Russell Wilson los hijos básicamente ya chafiaron. Los cardenales pues hay que ver porque tienen equipo Pero traen ahí sus conflictillos entre, entre Murray y Kingsbury Ya veremos también cómo se comportan Pero los carneros van por todas, van por todo Estos señores no quieren que les ganemos Ni que les hagamos ni tantitas cosquillas se, va a se van a poner buenos agarrones contra los carneros esta temporada Tampoco creo que nos vayan a planchar Por eso se arman así Porque saben que tienen que competir contra los Niners Somos su dolor de cabeza Con todo y sus estrellas pero ah, lo de Bobby Wagner sí está cañón. Ya veremos, a ver qué tal. Ya está grande, sí, yo sé que hasta Ruku ya está veterano, Pero sigue siendo Bobby Wagner y no podemos descartar un linebacker de esa calidad. Ah, ¿Qué más? Ah, Frank Gore, señores. Frank Gore dijo... Unos dicen que ya es un hecho, otros dicen que pues está como que queriendo. Pero yo creo que sí va a pasar. Frank Gore dice que quiere firmar un, un, un contrato por un día con los 40 años para retirarse como, como 49ers, lo cual me parecería que sería lo más chido que podrían hacer por él, no, la directiva de los Niners, por el respeto que se le tiene que tener a un jugador de ese tamaño eh, en, en los 49ers, ¿no? nuestro líder eh, corredor de todos los tiempos. Frank Gore, eh, además queridísimo, yo creo que no hay un Niner. Eh, ahí Fíjense que eso es bien chistoso, no, porque muy pocos jugadores... Realmente se les llega a querer así como se, le, como se le quiere al buen Frank Gore. Yo creo que no hay nadie en la Faithful que no querramos a este señor por cómo jugaba, por, por, el, por cómo quiere al equipo, porque lo sigue queriendo y, y cómo se entregaba, ¿no? Y cómo, cómo le sufría y, y es uno de estos que sí dolió que se fuera sin anillo. Entonces, yo creo que Frank Gore este, se merece eso y mucho más. No, me hubiera gustado verlo un, un año más en los Niners, pero bueno. Al menos que le den este último contrato de un día, como el que le dieron aquella vez a Rice, y que se retire como Niner, sería el, el, el honor más grande. Y ojalá fuera en México, ojalá que lo hagan para el 21 de noviembre, estaría bien chido. <ríe> pero bueno, no creo. Yo creo que va a ser allá en el estadio de los Niners, pero Frank Gore firmará al menos un día. No sé si ni siquiera si en temporada, tal vez sea en off-season, nada más como ahí simbólico, para que se retire como 49. Y creo que es la manera más chida de poderle reconocer su carrera al gran. Frank Gore, tercer corredor de todos los tiempos de la NFL. Ahí nomás, eh, ahí se las dejo. Bueno, esa es una gran noticia también de los Niners. Y pues bueno, ya nada más para cerrar, miren, eh, la NFL ya, eh, ya, ya a, a, aprobaron los dueños de la NFL un cambio para, lo, para la regla del tiempo extra. Que este, pues ya ven que la regla era de, cada equipo tenía derecho a una posesión, ¿no? Si sí, el primer equipo metió un gol de campo, el otro todavía podía tener chance de, de, de buscar algo. Pero si el primer equipo que tenía el balón anotaba touchdown, se acababa el juego y ya el otro equipo no tenía chance de poder mover el balón. Eh, se modifica esta regla y yo creo que tuvo mucho que ver este juego de Kansas contra Buffalo en, en playoffs, no, en ese juego divisional, juegazo, el mejor de la temporada pasada. Eh, que pues los Bills, yo creo que tenían todo el derecho de haber tenido el balón una vez más y no se les dio entonces este se modifica y ahora ya los dos equipos van a poder tener eh, un chance de una posesión en tiempo extra independientemente si el primer equipo anota touchdown no yo creo yo creo que es lo más justo no yo creo que es lo más parejo que se puede hacer darle la oportunidad a ambos equipos de buscar ganar el, el, el encuentro independientemente de quién reciba el balón porque si no era como un penalti era casi un volado no entonces me parece que está bien, yo creo que si nos toca estar en la situación de tener el balón primero y anotar, nos va a dar coraje el cambio de regla, pero yo creo que sí es lo más justo y ojalá ya se quede así. Creo que solamente va a ser en playoffs, no en temporada regular me parece que va a seguir la regla normal, pero en playoffs se aprueba esto de que, de que puedan este, ambos equipos tener eh, la, uh, la posición independientemente de cuántos puntos anoten. Creo que es lo más justo, creo que es lo más legal, ojalá se aplicara ya para toda la temporada creo que esto puede ayudar mucho a no al, a, no al espectáculo tal vez pero sí a, a los equipos a tener juegos más parejos no sobre todo porque si llegas a las instancias de, de, de, de tiempo extra es porque ha sido un juegazo y ambos deberían de tener el mismo chance entonces se modifica para esta temporada en los playoffs ambos equipos van a poder tener oportunidad de anotar independientemente si el primero anota o no pero bueno y ya como último ya eh, de, de, de, de, como chisme también no, no es chisme pero Aún al chisme que ya les había... Abona al chisme que ya les había contado. De lo de Brady. Pues el señor Bruce Arians se retira. El coach de los bucaneros de Tampa Bay. Ahora ex-coach de los bucaneros. Anunció su retiro. Se va de la NFL. Y pues esto también abona a, a todo este chisme. ¿no? Les digo. Arians había dicho que... Que Brady no iba a ir a ningún lado. Que él lo que quería eran cinco rondas. primera ronda del draft por él. Arians se va. Yo dudo mucho, yo dudo mucho que Brady quiera regresar a un equipo con coach nuevo, no un poquito desarmado. Si, si Brady va a regresar es porque quiere ganar. Y si los bucaneros no le están dando eso, ese panorama o esa posibilidad, yo creo que Ray, Brady sí puede buscar el trade toda vez que ya Arians no está y tal vez él puede controlar en este momento su destino. No quiero decir que vayan a ser los Niners, ¿no? Pero no los podemos descartar. Por ahí está levantando la mano muy fuerte Miami. Los delfines que van por todo y con todo y quieren todas. Se dice que Miami podría buscar a Brady. Y es que Miami tiene varo. Tiene draft. O sea, Miami tiene en el papel todo lo que los bucaneros podrían pedir por Brady. Y quién sabe dónde termine el señor Tom Brady. ¿no? Por ahí también se dijo que... O dijo Brady que a él le gustaría un equipo. No sé si es chisme eso, no me lo crean pero le gustaría jugar en un equipo que le diera la oportunidad de jugar dos veces contra los Patriotas en la temporada. Esto no creo que le caiga muy bien a la afición del fin porque miren, si a muchos de los Niners no nos cae muy bien Brady, los delfines nomás no lo tragan, ¿no? Y se los digo porque yo en mi casa, en mi familia, hay uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, cuatro delfines en mi familia. Y, y, y les puedo decir que si hay un jugador que nomás... No quieren, pero ni pintura al grado de decir si se va. Si ven a los delfines, yo no veo la temporada, ¿eh? Son, son los dolphins. Entonces, pues a ver cómo termina este, esta onda de, de Brady. Ahora que se va Bruce Arians, ya veremos qué show, señores. Pero bueno, hasta aquí ya dejo el podcast. No me quiero prolongar mucho. Este, eh, Ya saben que ahí están las redes sociales. Canal 49 Oficial, Facebook, Twitter, Instagram. Facebook, Twitter e Instagram. Canal 49 Oficial. ...en Twitch solamente canal 49... ...ahí estoy, este miércoles no voy a streamear... ...les aviso, el pasado tampoco pude... ...este tampoco voy a poder... ...la neta, este... ...pero sí, sí quiero regresar porque a mí me gusta mucho... ...estar ahí platicar en vivo con ustedes... ...la neta es que... Este, ...la nueva normalidad o esta nueva... ...ya que arrancó todo me trae como loco... ...pero sí ya me voy a dar chance de estar en Twitch... ...se los prometo y... y ...neta que hasta les voy a compensar lo que, lo que no he estado ahí... ...a toda la banda Twitchera... ...este... ...y pues bueno... Hasta aquí el podcast, señores. Ya saben que está el botoncito de unirse para que se vuelvan miembros dorados de Canal 49. Se viene un nuevo sorteo. Bandera de los Niners. Placa de fan número uno. Eh, eh, también eh, la placa de aportación de, de, de este... Ay, mi buen amigo, ¿cómo es? Francisco Sagún. Francisco Sagún, se, se me iba el nombre. De Francisco Sagún, señores. No, entonces este, ahí van los regalos. Miembros dorados. Eh, pero bueno, nos vemos el jueves para seguir con el, el, la revisión de, de, del draft. Vamos a seguir viendo posiciones y qué prospectos pueden llegar. Les mando un abrazote a todos. Cuídense mucho. Mucha buena vibra. Y ya lo saben, ya lo saben. Los Diners vienen a México. ¡Go Diners!